Hola amigos de Laica, bueno, mi nombre es Camilo Rúa. ¿Qué es Laika para mí? Laica para mí es una familia, una familia que hemos venido construyendo desde hace más de dos años. Yo llegué cuando apenas había una mesa y cuatro sillas. Y ver ese cambio, esa evolución que hemos tenido durante estos años es algo muy especial para mí, donde a uno le dan oportunidades para todo. Una empresa muy humana, piensan mucho en en las personas que trabajan para ellos eh, y nos ven no solo como un empleado más, sino como un miembro de la familia. Hola, soy Claudia, del Departamento de Servicio de al Cliente de Laika y estoy acompañada con mi hija tan Hola, yo soy Tanya. En Laika, trabajar en Laika es el mejor sitio para trabajar, el mejor lugar, la mejor empresa. Es una empresa que he estado desde los inicios, desde que empezó inicialmente, donde habían 3, 5 colaboradores, en este momento somos más de 100 personas, eh, desde este departamento cuidar los clientes, garantizar que estas personas continúen con nosotros comprando, que hagamos contrataciones mes a mes, dar la oportunidad a la compañía de que tengamos un crecimiento personal, laboral, familiar también, por eso queremos muchísimo a nuestra empresa, queremos mucho a Laika, eh, da la oportunidad de que sus empleados realmente, como me pasa en mi caso personal, tengamos mucha lealtad a una gran compañía que nos ha permitido crecer, que somos personas profesionales en nuestro trabajo, permite que los funcionarios como yo tengan muchas oportunidades y mucho, mucho crecimiento laboral. Eh, trabajar en Laika es el mejor sitio para nosotros, para laborar, para un desarrollo profesional que realmente se quiere. Por eso te queremos Laica. Laica. El universo peludo. Eh, hola, mi nombre es Carlos González, mi esposa, Alba Belendia, nuestro, nuestro hijo, Ángel González, y nuestra mascota, Safira. Eh, yo hago parte de Laica hace dos años y medio. Laika para mí ha sido, en términos general, oportunidad. Oportunidad en cuanto a lo laboral, lo personal y lo familiar. Me ha permitido crecer y realizar una de las metas propuestas en nuestra vida, como lo es nuestra vivienda propia. Eh, espero que Laika siga creciendo en todos sus términos, porque a su vez todo el equipo de trabajo lo sigue ahí. Eh, muchas gracias, bendiciones y hasta la próxima. Mi nombre es Jexica Estefanía, soy emigrante venezolana, con, eh, me vine a Bogotá. En el 2018, mis primeros inicios... Eh, fueron con la empresa Laika Universo Peludo. Esta es una empresa que ha sido eh, para mí particularmente una empresa de crecimiento, mucha prosperidad, unión, trabajo en equipo. Cuando me nombran Laika, por supuesto, lo primero que hago pensar es en el compromiso, en el crecimiento de mi empresa y por supuesto en las grandes oportunidades que me ha brindado. Hola, hola. Para mí Laika es una gran familia que se preocupa por todos los que la componen y adicionalmente por sus peluditos, que también hacen parte de nuestras familias. Para mí ha sido y sigue siendo una gran experiencia, ya que es una empresa diferente donde cada día se aprende más y más. En la parte laboral me he encontrado con personas que siempre están dispuestas a ayudarme, que están dispuestas a que día a día crezcamos y seamos eh, mejores en nuestros trabajos y en nuestras funciones. Pero también no olvidemos que hay personas carismáticas, dispuestas a colaborar, alegres y dinámicas, que hacen de ti una mejor persona. Hola, mi nombre es César Martínez, soy diseñador UX/UI en Laika. Eh, me integré al equipo en octubre del 2019. Para mí Laika es pensar en bienestar y comodidad para la mascota es pensar no solamente en los productos, sino también que puedo tener como todos los servicios y todo muy a la mano para mí. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Malfeito y yo soy el Country Manager de Laika en México. Para mí Laika ha supuesto un reto muy importante en mi vida, ya que me he unido a un equipo muy importante con, con la misión que teníamos de, de abrir una nueva sede en otro país. Eh, que no es ni el país de origen de la empresa ni, ni mi país de origen y con, con todo lo que supone porque logramos hacerlo en medio de una pandemia mundial en un momento muy crucial y, y por lo tanto yo creo que tanto profesional como personal ha sido algo increíble y algo muy difícil de explicar. ¿Qué tal? Soy José eh, Roldán, diseñador de Laika en México y desde que entré a trabajar aquí en Laika eh, pues he estado muy feliz tratando de superar todos los retos ¿no? que, se, que se ponen en el día a día y, y ha sido una experiencia bastante eh, reconfortante, eh, pues to, todo lo que significa laica en general que es básicamente consentir a tu mascota y, y la oportunidad también de, de, de cuidar de ella, ¿eh? no, es no solo de, de, de consentirla sino también estar al pendiente de su salud, de su entretenimiento, y todo lo que conlleva tener una mascota, ¿no? que al final pues, es, es parte de tu familia. Hola, soy María y soy la Growth Marketing de Laika México. En unirme a la familia de Laika para mí ha supuesto la oportunidad de, de enfrentarme a nuevos retos, profesional y personalmente, y irme a la cama todos los días habiendo aprendido 30.000 cosas nuevas. Recuerdo que al principio arrancamos justo con Hot Sale y nos tocó hacer de todo, eh, familiarizarnos con los sistemas, los vanes, los descuentos, eh, las imágenes de los productos, eh, los repartidores, las entregas, nos volvimos locos pero todo salió bien. Eh, la verdad que me siento súper agradecida de, de formar parte de la familia de Laika, eh, está siendo toda una aventura y vamos a por más Hola a todos, eh, yo soy Andrea González, para los que no me conocen, bienvenidos a Laika. Eh, les voy a contar un poquito qué significa Laika para mí. Significa eh, la materialización de un sueño totalmente, como sueño hecho realidad de hace muchos años. Eh, un esfuerzo muy grande a nivel energético y a nivel emocional para que esto eh, salga adelante. Desde un inicio... Eh, con esta gran idea hace muchos años y eh, consolidando gracias a Dios un equipo de trabajo y un equipo de socios, eh, además de ser muy pidos, además de, ser, de tener todos los conocimientos que se necesitaba para que laica saliera adelante, pues eh, es un equipo con muchos valores, con mucha energía positiva que yo creo que también... Eh, le han dado un empujón a todo esto para que brille de la forma como está brilla eh, Laica inició con una mesita y tres personas Manuela, Camilo y yo eh, haciendo entrevistas y pues las personas nos decían como que iban a hacer entrevistas y veían esa bodega toda desocupada con una mesita y con unas mm, sillas RIMAX y pensaban como que sus pues, manes están locos pero empezaron a creer. Y, y así creyendo de a pocos, eh, fuimos construyendo un equipo, un equipo que en este momento es un equipo robusto, un equipo del que nos sentimos muy orgullosos. Eh, eh, ustedes son realmente los que han impulsado a Laika a salir adelante, a crecer, a, a que este sueño se haga realidad. Bueno, ¿qué significa Laika para mí? Laika para mí significa el resultado de que efectivamente todos los sueños vida se pueden hacer realidad. Eh, Laika efectivamente nació como un sueño, como un sueño que uno, pues o por lo menos yo podía ver muy, muy lejano, pero pues después de mucho trabajo, de mucha perseverancia y de mucha búsqueda, eh, logramos que este sueño se convirtiera en realidad y que hoy en día sea lo que, lo que es estamos generando empleo, donde estamos construyendo país, y eso es lo que nos llena, pues, de, digamos, como de mucha alegría. Hola, para los que no me conocen, yo soy Manuela Sánchez, soy cofundadora de Laika, hago parte del equipo de mercadeo y comercial, y quería contarles lo que significa Laica para mí. Para mí, Laica es un sueño hecho realidad, siempre quise trabajar en una empresa propia en donde me apasionara lo que hago y además reuniera un tema que me gusta, como en este caso son las mascotas y tuviéramos un equipo, creáramos un equipo que fuera una gran familia eh, como lo hemos hecho y quisiera agradecerle a cada uno de ustedes de todas las áreas porque gracias a ustedes es que hemos logrado llegar hasta donde, pues, a donde estamos eh, con este gran ex, eh, crecimiento exponencial que hemos tenido en los últimos dos años y tres meses y queremos que así continúe. Esto es gracias a, a cada uno de ustedes, a que cada uno se pone la camiseta, a que cada persona del equipo es sum, sumamente importante para poder hacer que esto pase, desde el, los motorizados que son la cara hacia los clientes, son la cara de amabilidad, de buen servicio, desde el call center que pues, resuelve todas las dudas, a veces se aguantan las, los regaños de los clientes molestos, pero también son nuestra nuestra cara al cliente y son muy importantes para nosotros. Compras es sumamente importante porque sí, pues, si no fuera por ellos no, no tendríamos disponibilidad de productos, entonces quiero agradecer a todo el equipo de compras, a todo el equipo administrativo que hace que, que esto esté organizado, eh, bueno bodega obviamente y a, básicamente a todos los que se ponen la camiseta día a día y se toman personal su trabajo con laica para que todos estemos cumpliendo nuestras metas y podamos seguir creciendo al nivel que lo venimos haciendo. Esto es un sueño de realidad, como, como, como les ha dicho Camilo muchas veces antes, para nosotros ya estar en más de una ciudad como lo es Bogotá, estar en Medellín y ahora estar en México eh, es sumamente gratificante y quisiera extenderles el, el mensaje de que en Laica pueden crecer con nosotros, pueden hacer carrera, pueden incluso trasladarse a otro ciudad o a otro país como ha pasado en algunos casos y, y, les, y les quiero agradecer más que todo por ponerse la camiseta, por hacer parte de este equipo y por seguir soñando con nosotros para que las cosas pasen. Yo soy Laica y espero poder volverlos a ver pronto, ya que se acabó la cuarentena. Aunque voy a estar de licencia un par de meses. Espero poder conocer la, la oficina actual ya terminada, eh, antes de que nos volvamos a cambiar. Porque como saben, nos cambiamos muy rápidamente por el crecimiento de la ICA. Hola a todos. ¿Qué es la ICA para mí? Para mí, Laika, es el futuro. Pero sobre todo, es trabajar por un futuro mejor. Es trabajar por una sociedad mejor. Es trabajar con sentido de impacto. Es poder impactar el futuro, no solo mío, sino de todos ustedes. Que hoy somos más de 200, pero que próximamente seremos miles. Es la posibilidad de impactar toda una región a través de emprendimiento, pero sobre todo impactarla positivamente, generando empleo de calidad, empleo formal, generando oportunidades laborales que los hagan crecer a ustedes como personas y crecer a todos como seres humanos. La ECA para mí es trabajar en el futuro de una sociedad mejor para todos.